Bienvenidos lectores una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Oigan, espero de verdad que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. El día de hoy, como ya vieron, regresa esta serie que se tomó algunos meses de descanso y regresamos con un relato bastante importante en la historia de la literatura vampírica. Estamos hablando de El Vampiro de John Polidori. Una historia que ayudó a cimentar esta imagen tan icónica de un vampiro de alta sociedad que utiliza todas sus maniobras de comunicación y de contactos con las personas para lograr su cometido que es succionar el líquido vital de algunas personas. Así que sin más preámbulos les doy otra vez la bienvenida a esta serie llamada 52 semanas de vampiros. Escrito en Una noche tormentosa de 1816, el relato de John Polidori cuenta la historia de un joven curioso que se ve inmiscuido en una aventura que le cambiará la vida. Nuestro protagonista es un joven inglés que hace lo posible por ser el acompañante de viaje del enigmático Lord Ruthven, una figura de origen desconocido que ha logrado inmiscuirse en la alta sociedad londinense ayudando a los necesitados y entablando relaciones con personas importantes de la comunidad, siempre bajo una estricta discreción, pues a pesar de sus atributos físicos y económicos, Lord Ruthven muestra poco interés en las mujeres que lo cortejan y los hombres que lo admiran. El viaje, a diferencia de los resultados que el protagonista esperaba obtener, Siendo estos un acercamiento y comprensión del misterioso Ruthven, sirven solo para sembrar un creciente sentimiento de confusión acerca de su acompañante de viaje, a tal punto que decide separarse de él por inesperados comentarios sobre el pasado de Ruthven que recibe durante su estadía en Roma. Tras la separación, el protagonista, de la boca de una chica de la que se enamoró al llegar a Grecia, conoce por primera vez, la historia de una criatura conocida como vampiro, la cual, desde el primer momento, comienza a trastornar la mente de nuestro protagonista, aspecto que será clave para la historia de este punto en adelante, pues una serie de muertes y grandes revelaciones que incluyen a su amante, su excompañero de viaje y su familia, terminarán por postrar al protagonista en una cama al regresar a su hogar en Londres. En determinado momento, la verdadera identidad de Lord Ruthven es revelada, es un vampiro. Sin embargo, el relato hace poco en adentrarse en las descripciones físicas y conductuales que caracterizan a estas criaturas, y se centra en las consecuencias psicológicas que esta revelación tiene en el personaje principal, pues para este Descubrir que existe en este mundo una criatura que puede volver de la muerte y mantenerse gracias a la sangre es una idea que sobrepasa la comprensión humana, pero al mismo tiempo es testigo de que es real. Las pocas especificaciones del físico de Ruthven se centran en la palidez de su rostro y en sus víctimas en las manchas de sangre en el pecho y las marcas de colmillos en el cuello que deja el sangriento personaje. En una forma un poco más constante, las habilidades de seducción por parte del vampiro se realzan al hablar de las contadas ocasiones en las que este muestra interés por alguna de las jóvenes mujeres de los lugares que visita. Para muchos, el vampiro de John Polidori es el origen del vampiro aristocrático, aquel que se mueve en las altas esferas de la sociedad, que es respetado o temido y su presencia nunca pasa desapercibida, característica que vería su máxima expresión y popularidad en cierta novela gótica sobre un conde que sería publicada a finales del siglo XIX. Nacido en Londres el 7 de septiembre de 1795, John William Polidori, quien llegó a ser médico y escritor, fue hijo de un escritor italiano y una institutriz inglesa, siendo el mayor de ocho hermanos. Comenzó su educación escolar en 1804, mostrando desde pequeño inquietudes que oscilaron entre el humanismo y las ciencias, temas que ya se veían presentes en su abuelo paterno, quien fue médico y escribió un tratado de osteología en verso. Con 16 años, empezó sus estudios de medicina en la Universidad de Edimburgo y a los 19 leyó su tesis de licenciatura sobre sonambulismo, lo que da un vistazo a lo aplicado que era como alumno. A partir de 1816 comenzó a ser médico y secretario personal del poeta Lord Byron, personaje con el que creó una relación que terminaría por impactar en el resto de su vida y su obra más relevante, pues es Byron la figura en la que Polidori se basaría para crear a Lord Ruthven. Gracias a los registros de otros autores de la época, sabemos que la fascinación por parte de Byron, que lo llevaron a invitar a Polidori a trabajar con él, duró poco y dio paso a malos tratos, convirtiéndose Polidori en el objeto de burlas por parte del poeta en múltiples ocasiones. Al ser despedido por Byron, la vida de Polidori se iría a cuesta abajo, siendo arrestado en varias ocasiones. Aquejado de una fuerte depresión y de múltiples deudas de juego, puso fin a su vida ingiriendo veneno el 24 de agosto de 1821, aunque el informe oficial fue que había fallecido de muerte natural. Siendo publicado a principios del siglo XIX, el vampiro llega para convertirse en el molde de lo que hasta el día de hoy se conoce como el vampiro romántico. Escrito en el marco de la narrativa gótica, que durante el siglo XVIII ya había dado obras como el castillo de Otranto, el monje y el manuscrito encontrado en Zaragoza, el vampiro resulta ser tan impactante como la leyenda de su creación en una Europa afectada por las recientes guerras napoleónicas y viendo consolidada la revolución industrial con la adaptación de la máquina de vapor a la producción en la industria, este relato aparece en un momento de cambio en el que la vida campesina que se había mantenido invariable durante siglos llegaba a su fin y las ciudades se llenaban de chimeneas humeantes y barrios insalubles. Fue en la primavera de 1816, durante un largo viaje por todo el continente europeo junto con Lord Byron, cuando ya era su médico personal, que la creación de este relato tuvo lugar. Ambos, de camino a Italia, llegaron a la Villa Odati, una casa a las orillas del lago de Ginebra que había sido alquilada por Percy Shelley y su mujer Mary Shelley. Además, de la hermanastra de esta, Claire Claremont. Todos ellos fueron protagonistas de la famosa leyenda que cuenta, como la Noche Tormentosa del 16 de junio, donde tras la lectura de algunas historias fantasmagóricas, Byron retó a sus acompañantes a escribir ellos mismos una historia de terror para narrarla el resto de los días venideros. Fruto de este reto, surgió el germen de dos de los relatos más famosos de la literatura gótica, Frankenstein, de Mary Shelley, y El vampiro, de John Polidori. Todo apunta a que el personaje de Lord Ruthven puede estar inspirado en el poeta Byron, pues el vampiro se presenta como un sofisticado aristócrata, misterioso, frío y seductor, que pasea por los círculos más selectos de la sociedad aspectos que podrían ser fácilmente asociados a la descripción de Byron. Agregando a todo esto que Ruthven mataba a sus víctimas para beber su sangre, Polidori se encargó de destilar la esencia literaria del vampiro, cambiando su apariencia horrenda y fantasmal por una aristocrática. El mito clásico del vampiro se había transformado en algo intrigante y atrayente sexualmente para los lectores, en lugar de presentarlo como el ser repugnante que había sido en un principio. Polidori presentó al vampiro como un hombre culto, depravado y sin moral, lo cual detonó una sensación cultural en la sociedad londinense de 1819. Tras la publicación de este relato, los principios del arquetipo vampírico habían sido sentados. Y bueno... Eso es lo que les puedo comentar de este increíble relato ¿Ya lo leyeron? ¿Qué les pareció? Me gustaría saber sus opiniones en la parte de abajo en los comentarios A mí la verdad es que me sorprendió bastante que el enfoque no lo tenemos en el vampiro Sino en este chavo que lo acompaña en sus viajes y a través de él conocemos qué es lo que hace Lord Ruthven, todo ese enfoque en el trauma psicológico que deja en, en el acompañante me sorprendió bastante y creo que por eso lo disfruté de la forma en como lo hice así que bueno, por aquí la vamos a dejar esta semana en este viernes vampírico no olviden seguir las redes del canal en Twitter, en Instagram y en Goodreads para seguir comentando por ahí todo lo relacionado con vampiros y otras cosillas del mundo del terror. Recuerden lectores, yo espero que estén teniendo una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.